Ayer se produjeron muchísimas marchas eh, contra el gobierno y contra la Junta Central Electoral y por unas elecciones transparentes y diáfanas. Eh, dile a Ángel, perdón, men, que me averigüe lo del Internet, que me están poniendo mensajes de que el Internet definitivamente no está llegando. Eh, bueno, entonces se produjeron muchas marchas, los partidos de oposición 13 en total hicieron una multitudinaria marcha que sencillamente fue apoteósico los jóvenes que se han estado moviendo en la plaza de la bandera hicieron otros tantos y ahora se implementó señores un nuevo sistema de protesta que es lo cacerolazo en la parte rica de la capital. Y oigan esto, Danilo Medina, presidente de la República, iba llegando a su casa el pasado sábado y se encontró, se encontró con un cacerolazo. Eso lo, pero esa no es, la buena no es esa. La buena es la que dijo en el día de hoy que le contó un vecino del Procurador General de la República, ojalá Ángel me busque eso, de, de que este, el Procurador General de la República no, no le da tranquilidad de que es tan grande yo me tiro, que echan el día entero. Vamos a verlo. Eso lo dice Dani Alcántara. Eh, bueno, Margarita, ahorita le vamos a hablar de eso. Que Margarita fue cogida candidata vicepresidencial de Gonzalo Castillo. Gonzalo escogió a Margarita. Pero vamos a ver que hay mucha primicia hoy. Revelan, vecinos del procurador lo tienen con zozobra con los cacerolazos al procurador no le dan <ríe> al procurador no le dan tranquilidad a Feli Bautista a Feli Bautista que fue a un restaurante a Santiago el fin de semana le comenzaron a vociferar el ladrón, delincuente y lo iban siguiendo Y este tipo que se ve Que le han caído los años en dos días En dos días un... Parece un viejito Esas son lecciones Esos son lecturas Esos son advertencias para los políticos Que se creen Que pueden hacer y deshacer Y que atentos a todos los poderes que tienen Ellos nunca van a sufrir Ningún tipo de... Miren ahí lo de Félix Bautista. Gracias, Lo único que hizo fue sonreírse. Porque no tiene vergüenza. Porque no tiene vergüenza. Fe... Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Marco, ¿Cómo estás? Bien, un placer, hermano. Que parte de mi llamada, ya tú vas con tu comentario, siempre se espero. Pero, óyete, cuando la clase media está en el medio, se jodió todo, escúchame la palabra. No, no, eso es así. Óyete, esos muchachos, óyete, esos muchachos que están en la plaza hicieron inclusive doblar la, la, la marcha de, de todos los partidos. Qué bueno, qué alegría. Sí, sí, eso es verdad. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti, hermano.